Bienvenidos y bienvenidas al tutorial del ramen paso a paso y hoy vamos a hacer los huevos. Estamos ya en el capítulo 3. Vamos a abrir el archivo que tenemos guardado y nos quedamos por aquí. Si venimos a render vemos que hicimos el caldo. De momento no se aprecia mucho porque no tenemos ingredientes. En cuanto vayamos metiendo ingredientes dentro se va a notar más. Así que venimos a modo objeto de nuevo y vamos a hacer los huevos para hacer los huevos vamos a introducir una esfera también recordamos que hay que ir poniéndole los nombres a todo vale puesto el nombre al cuenco y tenemos que ponerle el nombre al caldo si no le hemos puesto el nombre al caldo vamos a ponérselo ya así tenemos nuestra colección más organizada pues venimos a la vista frontal como habitualmente hacemos y con shift a mesh uv sphere nos traemos la esfera y la escalamos a las dimensiones que más o menos tiene huevo confirmamos y cuando creamos que está más o menos a la, a la forma pues vamos a aplicar la escala control a aplicamos la escala vale para darle forma de huevo lo que vamos a hacer es venir a modo edición y vamos a escalar nuestro huevo en z y ya tenemos forma de huevo si quisiéramos eh, darle un pelín más de estrechez por arriba y otra por abajo vamos a seleccionar la parte de arriba y vamos a activar la edición proporcional es este circulito que encontramos aquí arriba le damos y vamos a darle a escalar nos aparecerá este círculo vale este círculo lo podemos controlar con la rueda del ratón y podemos acercar y alejar entonces el, el círculo afecta a lo que estamos editando como veis a medida que movemos la rueda si movemos y escalamos pues afecta más o menos entonces escalamos un poco y movemos la rueda hasta que tenga la forma del huevo que nosotros deseamos no hace falta que elijáis estas mismas caras con, con, con que elijáis algo por aquí también funciona vale o sea la escala proporcional funciona muy bien de hecho para modelado orgánico se utiliza mucho vale pues yo creo que mira si os fijáis de hecho solamente tenía las caras de delante seleccionadas porque que no había activado el modo wireframe y se ha editado perfectamente vale pues ya tenemos el huevo y ahora lo que hay que hacer es partirlo por la mitad para partirlo por la mitad antes vamos a darle de smooth para que esté más suavito y vamos a venirnos de nuevo a modo edición seleccionamos las caras con la tecla número 3 y en modo wireframe vamos a seleccionar la mitad de todas estas caras vamos a pasar por aquí nuestro ratón y vamos a comprobar que se han seleccionado todas si no se han seleccionado todas es posible bastante posible que no se haya seleccionado alguna de aquí yo he tenido suerte y se me han seleccionado todas pero normalmente se suele escapar alguna comprobarlo bien y cuando tengáis justo la mitad del huevo eh, seleccionada le dais a la x y faces y esto es muy parecido a lo que hicimos con el caldo con los ejes seleccionados o la tecla número 2 vamos a dejar presionado alt y elegimos este loop presionamos la tecla f y ya tenemos la cara del huevo ahora si venimos y apagamos el modo wireframe vemos que ya lo tenemos cerrado así que mismo proceso vamos a hacer un inset vamos a hacer otro inset otro inset otro inset apagamos la edición proporcional y esto vamos a escalarlo hasta que veamos que no se me cruzan los ejes no me interesa que los ejes se cruzan porque si hago ahora otro inset mirad lo que ocurre veis eso no lo quiero así que con esta cara seleccionada que es la que va a ser la yema vamos a escalarlo pero en Z. y ahora cuando ya tengamos la forma de la yema más o menos le damos a la G y nos lo traemos por aquí abajo podemos escalarlo un pelín más y la yema va a venir por aquí para hacer la yema tendríamos muchas formas de hacerlo de hecho esto que acabamos de hacer no sería necesario porque lo que voy a hacer va a ser coger el mismo huevo voy a duplicarlo con shift D, voy a moverlo un poco en x gx y voy a escalarlo para colocarlo en el medio me lo muevo a la zona donde me gusta y lo puedo escalar por ejemplo en Y para hacerlo más ancho o lo puedo escalar en Z para darle forma y si quisiera podría hacer otra vez la edición proporcional seleccionando esta parte de aquí por ejemplo y podríamos escalar la parte de arriba para darle más forma de juego lo podríamos mover también se mueve proporcionalmente y escalamos Cuando tengamos la forma de la yema a gusto pues nos lo traemos hasta su sitio y para, para darle un aspecto más suavito pues lo que podemos hacer es aplicarle un modificador de subdivisión. Y ya tenemos el huevo listo, podéis escalarlo en Y o en X, podéis dejarlo a vuestro gusto, ¿vale? nos tiene que quedar exactamente igual que a mí. Vale, pues vamos al Shading. El Shading lo que vamos a hacer también es muy sencillo, vamos a venir a modo Render y en modo Render a la clara le vamos a poner un color de clara, seleccionamos un material, nuevo material vamos a coger un blanquito tirando amarillento porque el huevo tiene un color así un poquito como blanco roto y los huevos normalmente brillan entonces para que brille lo que podemos hacer es manipular el roughness el roughness dentro del principal base DF que tenemos aquí podemos tocar aquí abajo vemos que pone roughness y lo tenemos en 0.5 pues si lo bajamos un poco si bajamos veis que empieza a brillar y que parece de plástico bueno tampoco queremos que sea hiper realista entonces, bueno, pues vamos bajando el roughness hasta que nos quedemos tranquilos, hasta que tenga un brillo que, bueno, que quede más o menos bien. Yo lo voy a dejar por 0215. Y para la yema vamos a añadir un color naranjita. Algo así me puede funcionar bien. Estas texturas que estamos poniendo son muy básicas. Cuando terminemos de hacer todos los ingredientes en un último capítulo vamos a mejorar las texturas de muchas cosas. Y la yema va a ser una de ellas porque la yema normalmente suele tener un color diferente en el borde que en el centro. Así que bueno, eso lo vamos a dejar para unos capítulos más adelante. Vale, entonces para que el huevo se mueva junto podemos emparentar la yema con la parte de fuera, así que seleccionamos primero la yema, después seleccionamos el huevo, cliqueamos botón derecho del ratón y le vamos a dar a Parent. En Parent venimos aquí arriba y le damos a Object. Perfecto, ahora si cogemos el huevo, solamente la clara, y lo movemos, se nos mueve juntos. En cambio, si elegimos solamente la yema, la yema se nos viene. Pero bueno, podemos moverlo todo seleccionando el huevo. Entonces venimos a la vista frontal nos colocamos por encima del ramen y vamos a rotar con la tecla R en Y por ejemplo con la tecla G lo bajamos un poquito y en X y lo vamos a colocar dentro del plato le podemos dar el tamaño que queramos yo lo voy a escalar un pelín men para más que sea más pequeño seleccionamos la clara y seleccionamos la yema y lo duplicamos con Shift D nos lo traemos cerquita y lo rotamos en Z y ahora si nos traemos una luz encima porque no se ve mucho lo que estamos haciendo vamos a traer una luz encima ya tenemos dos huevos flotando en nuestro ramen y ahora se aprecia mejor que el material que hicimos en el capítulo anterior es un líquido así que bueno, nos vemos en el capítulo 4, donde vamos a hacer más ingredientes.